Eh, eh, eh, no, espérense, espérense, espérense, eh, hey, no, espérense, eh, hey, hey, no, no, no, espérense, eh, hey, espérense, espérense, no, de esto no se trata el video, de, no es lo que parece, no lo acabo de comprar porque The Gref hizo un video donde salgo yo, no, no, no, estaba en oferta Sí, claro. No crean que es porque voy a reaccionar a su video donde salgo yo, compré esto. Ah, la madre ¿no? Entonces, me puedo presentar, ¿no? Si le mandas el clip, me puedo presentar. Hola, soy el Hamster, eh, el que le bailó a The Grey. Eh, Silver dijo que soy fan, pero pues no tanto, la verdad. A lo mejor y parece que soy muy fanático. Lo admito, güey. Lo admito, ya. Soy fanático de lo sensual, ya. Stream, Tal vez si sí soy fanático de lo sensual. <risa> es que hoy voy a reaccionar al video que hizo de Gref de el stream de uh, antier. <risa> <risa> no, no, no, no, no. Escuchen esto. Al vídeo más random de todo mi canal. El Silver está cantando tu canción. Uh -huh. ¿Qué para Tigre. El te dominar un hombre. a sufrir. Soy yo. Que pasen los pelos, por favor. Tú, tú, ¡Los tú, tú, pelos! Tú, tú, tú. <risa> Ese soy yo. Presente pues este <risa> <La> cara de ¡Qué haces? ¿Qué es esto? No te no no te marear Así fue, banda, así fue. Lo asusté bien, cabrón. Me fue lo siguiente. Yo estaba atento al stream de Silberg yo cuando escuché que iba a haber pelos, dije, ok, ya, yo ya estaba preparado. Yo ya tenía el full body puesto, nada más tenía que poner los cascos y entrar a ver a chat. Y yo le dije, estoy listo. Eso es todo lo que le dije. Me invitó, entré, me presentó más que nada. En cuanto hice mi baile, yo me salí de ese mapa y ya. Tengo miedo. En vez de que digan mi nombre, que es Gamster, que tanto me, me costó poner en todas partes. Digan, ah, es el chico stripper de streamers famosos. No quiero que pase eso. <risa> eh, viene la parte donde yo encontré el avatar de Gref de Fortnite y entré. No. No. Amigo, te presento a mi amigo el Grefg. Ah, lo tengo. Oh, Dios, qué dominante. Ya. me voy mamá, ya me voy. Me voy con 200. Adiós. No! no, hijo. Güey, lo que me sorprendió es que ninguno de los dos puso el baile de Fortnite, güey. Ninguno de los dos lo puso, güey. Un baile de Fortnite. Me parece una gran idea. Se podía, se podía bailar el Gref después de perder su hijo y enchufaba directo. Es que Gref se ama mucho a sí mismo, por eso quería toquetearte. Ahorita mismo lo hace, miren, miren lo que hace. Miren, miren eso, miren eso, miren, miren. miren. Mira, mira, mira, mira, mira, ¿Qué Te escondes ahí abajo. Sorprende el, el, la memoria, la habilidad de roleo. Él dijo que no sabe rolear, güey. Es que y si no sabes rolear y haces este pedo, te quiere decir que estás muy familiarizado, eh. Que has visto mucho, eh. No, hombre. Ahí, casa, ahí cachamos a Degre, wey. Cachamos a degrap. <ríe> Me encantó que hiciera okay, eso, güey. F4, era demasiado grande go go